Buenas tardes, ¿cómo andan? Estamos grabando acá, estamos con nada más y nada menos con Graciela Muñoz. Desde un principio, ya desde el principio de los tiempos, diría, tipo mentiroso, ella desde hace 7000 años, no, escribe en la obra de Urling, en la obra de papel, sobre películas, eh, a veces críticas, eh, a veces les da con un palo, a veces eh, hace una descripción. Me encanta porque es. Cómo pinte, el tipo de película, cómo se levante. Esa mujer muy atareada. Entonces, hay veces ríes, está riendo, está riendo, pues sabes, Dice, te, me, está, me está describiendo, me está quemando delante de la gente. ¡Qué barbaridad, coja! ¿Cómo va a la cosa? ¿Cómo andas, Graciela? Un gusto verte, estar sí. contigo acá. Contanos. Contamos Bien, por acabo. dónde andas. Claro. ¿cómo, está, ¿Cómo está tu día de hoy? ¿Qué hace frío? ¿Cómo, cómo has pasado? Heladísimo. Pero bueno. Igual hay que vivir y hay que hacer cosas, Está bien, hay que salir al emponcharse y enfrentar el frío, después tenés frío todo el día, como yo, pero no importa. <ríe> este yo, digo, no me fui. yo pensaba, eh, el frío es como si fuera una puñalada de psicosis, así el frío, ¿no? <ríe> bueno, y así podés gritar después. Ah, mira qué bueno. Una apuñalada, y acá podemos ver el que está chiquito Sí, eh, Psycho de la... En inglés es Psycho O sea, vas a hablar de la Ay. película Psicosis Vamos a hablar de Psicosis, que el, el otro día hablamos muy así, sobre pasamos por arriba, comentando Ay. de la escena, que es una escena del, eh, mítica histórica eh, genial de Hitchcock que... Que bueno, que está. está en todos lados. Se repite y se repite eh, porque bueno, quedó en, en la historia de, del cine. Y ¿qué pasa con esta peli? Esta peli es una peli hiper ultra revolucionaria para.. debería ser estudia, estudiada en, en las escuelas de cine así al detalle toda, toda, de punta a punta. Eh, Hitchcock, eh, es estamos en el año sin, 1959, 1960, que está trabajando para los estudios de Pálamo y con un pie en Universal, ¿no? ah, entrando en el, en el último, último periodo de, de su carrera. Y llega a sus manos eh, la novela, que es una novela de, una, de un caso verídico, eh, de un asesino que le encuentran una que había matado a una mujer y le encuentran en su propia casa cosas hechas con había él. él lo que hacía es profanaba tumbas y hacía cosas con piel humana, uh. de ropa, muebles. O sea, no, un... no sabía, no sabía eso. Mirá, si sí, no, no, no o sea, no es un asesino de serial y le encuentran a, un, a una mujer. El, el cadáver de una mujer, pero bueno, queda preso por vida. Bueno, esta, esta novela se inspira en este señor y es una novela eh, que Hitchcock la, la lee y pide a Paramount que le compren los derechos y Paramount le dice que no y lo compra él con su propia plata. Él, lo único que le llama la atención es la escena de la ducha de todo el libro y eh, decide comprar... Toda la tirada de, de que, había, que había en la calle de las novelas para que nadie se entere que eh, nada de, de, de la historia. Contrata a un guionista, el que trabajaba siempre con él no le va muy bien y decide contratar a otro, un pibe jovencito que recién empezaba. Que él era muy reticente a este tipo de, de asistencias, pero bueno, decide que sí. La destroza, este pibe, un genio. Eh, y, y bueno, empiezan a laburar juntos y eh, eh, por ejemplo, una de las cosas que tiene la peli es eh, el tema de de, de de cómo la retórica, ¿no? de cómo, cómo está contada la película la película va cambiando de protagonistas entonces empieza con un rol protagónico de una mujer esta chica Marion y, ah, y empieza con una escena erótica y romántica de esta chica encima extramatrimonial por aquellos años era como eh, pecado total y, y, y empieza así entonces todo el mundo bueno, empezamos a ver una película romántica ¿qué pasará? cuestiones que eh, bueno, encima eh, la chica está con, con con ropa interior que jamás no se veían en el cine esas cosas, bueno y además con ropa interior, en un principio, hasta, en la primera escena está con ropa interior blanca, después cambia a negra, la vencería cambia a negra, peor, como bueno, todo, todo tremendo. Pero pasa la censura eso, ¿no? Y bueno, la cuestión es que todos decimos, bueno, vamos a ver una película romántica. Sigue la chica se lleva una plata... Ah, hay una escena un poco cómica que, en la que participa la hija de, de Hitchcock en la, en, una, en la oficina donde trabajaba esta chica y esta chica de la oficina donde trabajaba se roba 40.000 dólares 40.000 dólares de aquel momento Entonces, todos empezamos a... Bueno, ¿qué le va a pasar? La van a encontrar, la van a descubrir Ella empieza a cambiar de auto, se va de la ciudad y llega a un motel Llega a un motel, pasa la noche y cuando está en la ducha la matan, o sea, y encima empieza la escena de la ducha, todo blancura, ella bañándose, lo que menos se, cualquiera se podría llegar a imaginar era que la iban a matar. Pero sí, la matan. Y ahí cambia el rol protagónico a este señor Bates, eh, que bueno, es, es eh, el, eh, eh, el personaje de la historia del cine. La cuestión es que este señor es eh, un psicópata. Entonces, eh, pero, ¿qué pasa? En la novela original, este el personaje era un señor de, de mediana edad, alcohólico, eh, con culo, anteojos culo de botella, no tiene ningún atractivo. Y acá el guionista dijo: No, vamos a hacer un chico joven, eh, interesante, lindo, eh, eh, totalmente eh, naif, como, y, y bueno, y lo empezás a querer lo querés y lo acompañás a fecha hasta el último segundo de la peli y a ser extraordinario, esa, esa decisión maravillosa, bueno, todas las decisiones bueno, la peli empieza con unas... Eh, los créditos son líneas y, y la tipografía eh, cortada, entrecortada, que se une, se separa revolucionaron totalmente el, el diseñador gráfico eh, que hizo esa, esos créditos eh, también eh, es el que hace el storyboard entonces eh, si buscan van a encontrar eh, algunas imágenes del storyboard de, de la escena de la ducha 70 a 78 planos tiene la escena 52 cortes y litros de, de jarabe de chocolate para la sangre ya, está, ya se estaba filmando en color y, y Hitchcock dice No, yo voy a filmar Ah, una película de bajísimo presupuesto Que la bancó Hitchcock eh, Estaba en este paso entre, entre los dos estudios Y los convenció a los dos Un poco a Paramount que lo eh, No, a, a Universal Que era donde te eh, iba a dar el pie Que los bancaran con plata Y a, y a los otros le dijo ustedes se quedan con la distribución A, a, a, a Paramount Y... Entonces, como con poca plata se puede hacer un destrozo, dijo, bueno, blanco y negro, porque no tenían plata, porque la sangre, iba, a ser, había mucha sangre y no iba a quedar bueno. Y, y, y después decidió hacer una campaña publicitaria totalmente nueva, que era que no podía entrar la gente. Eh, cuando ya estaba empezada la peli Que nadie contara, la gente que, eh, que iba a ver la peli Que nadie spoileara nada de la peli Que todo secreto total Fue un éxito La crítica le dio por ah, que a los críticos no los dejó ir a la, a la, al preestreno Dijo, no hay preestreno para los críticos Los críticos van a la sala con toda la gente Y claro, lo destrozaron y, pero fue un éxito de taquilla y, y un éxito tremendo, nunca ganó un Oscar, ganó un Oscar en 1968 a, a Revelación, pero nunca le dieron un Oscar increíble, entonces, bueno, ni los críticos ni los Oscars saben nada. Y siete días de filmación estuvieron con siete cámaras filmando solamente la escena de la ducha, y eso da a mí me da pie para criticar a la gente con la que trabajo a veces y que, y que Ay, yo pongo la cámara acá yo... y te peleas y decís bancá un guión, bancá un, un story es como eh, es otra, otra otra dimensión que te lleva a otro como a otro nivel a otro estado de, de, otro estado mismo de la de la creatividad porque tenés o sea, si vos ponés una cámara y decís, bueno, que funcione todo lo que tenga que funcionar Pasa una cosa Ahora, si vos vas con un montón de cosas preparadas a esa instancia Ya lo que pasa, como se potencia Se potencia a un nivel eh, mayúsculo Entonces, está bueno Y si pueden, eh, vean esta peli Y, y aprenden, o sea, te enseña todo, todo, todo desde, el, desde las puestas, la. Ah, bueno, la música. La música es como. La, la música tampoco tenían plata. Entonces el, el, el compositor hace. Todos son solamente cuerdas. No tenía más plata para contratar ningún viento, na, nada. O sea, solamente cuerdas. Entonces la, la, la escena de la ducha son chin, chin, chin, y esas son cuerdas. Y el compositor dijo, bueno, yo voy a hacer la composición blanco y negro como toda la peli también, sin color. La música solamente tiene un instrumento que son las cuerdas. Y Ahora, el tipo bueno, el tipo es un, es, es un Maradona. Entonces yo estaba, estaba pensando todo lo que me contaste que yo no sabía, ¿no? Entonces decís, desde el punto de vista de la negociación ya la picantea porque usa a los dos estudios que, son, que tienen un grado de competencia mortal directamente y uno le dice y vos vas a distribuir y contigo la hago después eh, no la compro yo porque el tipo ya se vio él claro el tipo estaba viendo cosas que los otros no veían porque es un adelantado en su momento básicamente este así que también decide desligarse de su guionista habitual porque dice no hay que está, está encuadrado en determinada cosa necesito alguien con la, necesito una cabeza fresca Básicamente. Después poca plata. Y, y, y entonces no. en ese hombre no, no se puede pensar en casualidades. Porque ese hombre tiene todo estudiado. Entonces dice, no, la verdad me viene al pelo, será parte de, de la historia que no tenía plata y puse cuerdas. Pero el tipo cuando lo escuchó dijo, no, es que era esto. Así, así como está. Eh, el tipo, ay, que es todo un dulce, mirá qué lindo, mirá qué lindo pibe, sorpresa. Una caja de Pandora, un loco psicópata este, tremendo. Eh, y en el medio no sabía lo de, los, lo de los críticos, así que él, un especialista en ponerle picante. Como digo yo, ¿cuántos kilos de picante querés que le ponga para que esto...? Porque es la mejor, la mejor crítica que vos tenés, o lo que mejor te puede pasar es que hablen de vos, no importa si hablan mal. Es como eso que dice, ladran Sancho, señal de que cabalgamos, ¿no es cierto? Entonces, claro, los, los críticos se iban a poner como locos porque no hubo una sesión especial para ellos, tuvieron que entrar con el público, cosa que ellos se creen como una casta este, especial. Eh, muy bueno, seguí, seguí, seguí contando. Yo, mientras vos hablabas, Tenía miedo, no quería hacer vehículo y quería mirar para atrás mío a ver si estaba bien, si no tenía nadie. Hay bueno, una cosa así. Es, es el precursor del terror, del cine de terror. Es como que el asesinato se convierte de, de, de, por primera vez y para siempre en un entretenimiento. O sea, antes. Ah, una, una cosa que pasa es que es la primera película que se muestra un inodoro. Eh, que también el genio del guionista, el inodoro lo pone para para incomodar, para generar, o sea, eh, bueno, no, las cosas esas que alguien está pensando que uno está mirando una película y ni se da cuenta que hay toda una intención en poner algo para que vos te incomodes, para que vos mires las cosas de acá, de allá, de... Eh, y, y además parecía, dicen que eran la, las salas, era como una estar, eh, estar ahí presenciando porque era todo, la gente gritaba o hacinaba: Guarda que ahí está, que te atacan. Que... Como que estaba todo el mundo enardecido con. Y él y Hitchcock Qué siempre, barra. o sea, lo que quería generar era eh, en el espectador que, que no previera lo que. O sea, todo el tiempo moverlo y sacarlo de estructura y como. Y, y, y, y después bueno, todo el cine de slasher le dicen que es un subgénero esos que eh, matan adolescentes viste, las películas, a mí no me gusta ese tipo de cine pero pero bueno que van matando adolescentes que están solos en la noche, es todo, todo un género va, un subgénero eh, pero de, de, del terror y además te genera todo un terror sin ningún monstruo sin, uh, un terror humano ¿no? Que te, te, te, te meten las en las profundidades de la oscuridad de la humanidad eh, pero bueno genio fuera de serie tremendo tengo una, una pregunta, ese libro que mostraste es, es un libro de películas de, de cine sí, no, no, no, no no es mi, mi apasionada mi, apasi, mi pasión ah, tengo por ahí eh, Hitch, eh, Hitchcock eh, según Truffaut creo que es pero no sé dónde está Está bien. Ah, mira, acercalo un poco más ahí para que se vea la, la cámara. Mil son mil, mil y un películas. Mil y un películas. Sí, no. Un montón que yo no las no la recomiendo, ¿no? Pero, Pero está, está todo el, el, el cine. Pero están ahí, están ahí incluidas, claro. Lo, el, la mención. ...lo que vos haces el, el, des, el desarrollo, desmenuzar... ...como quien está desmenuzando un pollo, ¿viste? Entonces hace que uno empie, o yo imaginariamente a ver la película... ...con otros ojos y valorar el trabajo de Hitchcock y todo su equipo... ...porque como vos dijiste muy bien, el objetivo primero... ...antes que el público se siente, es sacarlo de todas sus zonas de confort... E incomodarlo absolutamente porque es la única forma que una persona puede estar abierta a todas las cosas que pasen y además tenés que sostener esa incomodidad con el inodoro con aquello, con el pibe sonriente pues loco, terrible que aparezca humor, o sea tenés que estar tensionando prácticamente para esa época y para cualquiera porque el ser humano por más que pase el tiempo siempre termina siendo el mismo, ¿no? así que te escucho. En un, eh, la, la, ¿viste? La, todas las pelis pasaban por, por la censura. Y bueno, era toda una época, todo, todo cine para la familia, ¿no? nada fuera de lugar. Y, y los censores dicen que en la escena de la ducha vieron un pezón. Entonces eh, Hitchcock le dice, ah, bueno, lo voy, lo, voy, lo voy a revisar y lo voy a cortar. Ni, jamás lo revisó ni nada. No había ningún pezón tampoco, pero lo, los tipos se lo imaginaron. O sea, como... Sí. Tipos no, tipos, se... tremenda, fue tremenda. Se ve hasta un pezón y jamás, no, no, no existió el pezón. Claro, el claro, tipo, en, al, al tipo de repente dijo a mí no me interesa si la está esté acuchillando. A mí lo que me molesta es que ese, ese, esa cortina, es decir, me está nublando la imagen de la, de la, de la mujer que está desnuda del otro lado. ¿Ya? Me está, me está molestando eso ahí. Yo no tengo la mano y que grita y la sangre. No, flaco, saca todo eso. Te dice, evita cosas, cosa. Vamos a joderlo. A, a Hillo en un rato dice, porque la verdad, los tipos, los críticos, habrán estado así mirándose entre ellos. viste Terrible. Qué, qué interesante. La verdad, qué interesante. Te felicito. Y después, el, el ruido de, de las cuchilladas, acuchillaban melones, grababan el ruido que hacía una cuchillada no saber cuántos kilos de melones acuchillaron para, para grabar. Imagínate, siete días se estuvieron para filmar solo la escena en la ducha, o sea, ¡guau! Wow. Sí, claro. Con siete cámaras. Yo a veces filmo y digo, con una sola cámara, y digo, ¿cómo estaría gustaría con dos cámaras? cómo una cosa. Y cómo armás, cómo decís, bueno, evidentemente es un baño... Armado, tampoco es un baño, es un ámbito más grande. Pues meter siete cámaras, yo ya me imagino que tenés que tener por lo menos alrededor como 8 o 9 metros para todos lados, ¿viste? Para poder moverte, cable, luces, cosas, micrófono, luces. cámara, la gente. La gente, tiene, no, es un, no es un baño, es una cosa que estaba metido en medio de un galpón, ¿viste? Prácticamente siete días para filmar. Este, eh, Solo se ha... Impresionante. Impresionante. ¿Algo más, Graciela? ¿Tiene usted así? Porque esto así tan de Disneylandia que usted nos contó hoy. <ríe> ¡Psycho! Dice, vuelvo a verla. Mírela ahora. Dice, los chicos que se hacen los cancheros, que dicen, ah, nosotros vemos cualquier cosa. Que tal otro sí, ven y mira, te apago todas las luces, te pongo psicosis, este, y me voy afuera de la casa a rascar la ventana, ¿viste? De la casa. <ríe> Cosa de asustar, bien bien malo, bien, bien maligno Graciela, muchísimas gracias Otra vez, la verdad, verdad. Este, yo, Nosotros estamos contentos, vos también pero lo, lo está viendo mucha gente el segmento tuyo cosa que yo digo, mira vos, desde acá una cosita así local Cómo va? se va sumando este, Y porque la gente tiene interés en que alguien como vos que está plenamente enamorada del cine porque eso es así y que sabes y que te interesa nos puede explicar a nosotros nos puede explicar a todos nosotros y vemos las cosas desde otro punto de vista así que gente, los vemos la semana que viene Graciela, un gusto despedite acá de tu gente muchas gracias, que tengan una linda tarde hasta luego chao